Bueno, en las bullas del día hay muchas informaciones. Siendo la farándula como fría. Después de los dos Miguel, como que la cosa está como fría. No sé. Sabe. Se no habla de dos gente, la, la, más. la de más dos personas, Leonel y, y, y, Leone y Don Miguel. No hay otra cosa más que hablar. Nada no, más gente... y Don Miguel. No se de otra cosa más, nada que hablar. Pero bueno. Eh, en la, eh, una de las cosas de la bulla del día de hoy me, fue que eh, hubieron cinco niñas heridas eh, en una escuela eh, pública porque se le cayó el techo. Oigan, oigan eh, o, el techo o el pañete. Pañete, mejor sí, El pañete, digo. sí, el pañete. Uh -huh. Bueno, según según tengo aquí cinco niñas de, nueve, de entre 9 y 10 años de edad. Se encuentran recibiendo asistencia médica en el hospital eh, pediátrico Hugo de Mendoza después de le de cayera el pañiente de un techo de la escuela Eugenio María de Hosto de Sabana Perdida. Médicos del citado centro, del citado centro, eh, citado centro asistencia, eh, asistencia a información que la, los menores recibieron lesiones leves y que se encuentran fuera de peligro. Las niñas. Eh, también están en un estado nervioso propio de la situación, según denunciaron los empleados del centro de asistencia. No es la primera vez que ocurre un accidente como este, eh, ya que había, había reportado ese eso que había pasado en, la, en la, la, las autoridades. Ya se había repetido, perdón, se había repetido ya la la denuncia a la las autoridades. Y aún así mismo centro? sabe sí, qué es pasa con el centro. Y ahí están las imágenes del techo. De, eh, mírenlo ahí, ahí, ahí está el video. Eh, no podemos poner el audio por derecho de autor, eh, gracias a las imágenes de Noticias S&N Noticias S.I.N. Y, y mírenlo ahí, señores. El ¿Sabe techo qué es lo que pasa? esos el cayendo. Gracias a Dios que no. Y exacto. esa pared cayéndose. Que el presupuesto que arman esos ingenieros. ¿tendiene? El gobierno no le paga o a veces bien. lo hace muy rápido. Lo hace muy rápido. No, no, no, que, bien, no, no, que el presidente sí. viene el sábado y le muy todavía pa. le falta uno atado de varilla y lo meten como sea. Sí. Ay, no, no, no, no. Y ese pañete se nota que no fue bien cuidado. Ah, no sé, yo no sé. Esas construcciones tan rápidas de escuelas, porque aquí hay más escuelas que alumnos. Alumno. Y no, no, espérate, no. en un sentido, o, o, oiga, René, en un sentido de que con el 4%, me parece, o, no, o me equivoco, uh -huh. hicieron muchas escuelas. ¿Con quién? Con ingenieros que tenían dos días salido, saliendo de las universidades. ¿Entiendes? que son personas que no tienen la experiencia todavía para usted darle un, un, una escuela de que se ya cuántas a te entiende? no y yo lo que creo es que eh, debe debe haber un cuidado en ese tipo de centro de una supervisión o supervisar la supervisión ¿no? tú sabes de cómo se mantiene el centro de la seguridad del niño si hubiera sido en Estados Unidos hubiera habido una demanda sumamente alta mucho dinero yo meto hasta los hijos míos <ríe> Si le gusta pañuelo, bolnot. Tira para arriba, pelotita. <ríe> Ya ustedes saben, ahí hay cuarto por saco Pero esperemos que no pase No, no va a pasar que, esta tragedia Y además, lamentamos mucho porque Pronta son niños para Son niños, señores, y hay que tener Un cuidado no. bien con los niños, tener una Supervisión continua, claro, claro. chequear Todo eso y más que esos tipos de Escuelas a veces, como dicen esto lo hacen volado porque viene el presidente o por una inauguración Y tenemos que tener mucho cuidado Con eso, con más cuando se, con más En el torno Donde hay niños, entonces Es lamentable, esperemos que las autoridades me encanta el asunto y que Vuelve. hablando como padre ¿eh? sí, sí, claro. claro ya, ya, ya, no ya yo como, como, ya ya ya ya el yo, papá, ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya